Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo en este día sábado, concluyendo nuestra semana, a los pies de María Santísima. Este mes que hemos estado caminando con María, ella acompaña nuestro viaje, nuestra vida, nuestra historia, nuestra familia. Que ella interceda por nosotros y lleve a los pies de Jesús nuestra acción de gracias, nuestra petición. Vamos a encomendar nuestra jornada, diciéndole al Señor, Señor, en tus manos me pongo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 23 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Yo os aseguro, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa». Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. «Aquel día pediréis en mi nombre». Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis, y creéis que yo salí de Dios. Salí el Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos. Pues, una primera enseñanza, pedir, y pedir en nombre de Jesús. Dice Jesús, no habéis pedido nada en mi nombre. vean en mi nombre y vuestra alegría será completa. Y en segundo lugar, queridos hermanos, Jesús nos dice, yo rogaré por vosotros. Él es nuestro gran intercesor. Nuestro gran intercesor. Vísperas de esta jornada electoral, quiero invitarlos para que en nuestra plegaria, en nuestra oración, con más insistencia, hermanos, que el Señor proteja a nuestra nación.